Bueno, pues, eh, bueno, gracias a libre por prestarse a hacer este acto acá. Muchas gracias eh, a todos vosotros y vosotras por, por asistir. Y sobre todo, pues lo dijimos cuando llegaron hace ya 3-4 días al aeropuerto, muchísimas gracias eh, a las compañeras del CNI, Marichuy y Nesagüie, eh, por y Ciflali también, que vino en la, <ríe> en la delegación, eh, por venir a a visitarnos a Cantabria, con nosotros ha sido un regalo, sorpresa, de última hora, pero un, en todo caso un regalo como nos podíamos imaginar. Y, y bueno, pues llevamos eh, ya una semana, justo hoy va a hacer una semana de Gira por la Vida en Cantabria, este va a ser la, el último acto, la última actividad de la Gira por la Vida aquí en, en Cantabria, y bueno, no podíamos terminar, concluir esta Gira por la Vida de mejor manera que, que con las compañeras Marichu y Nisa que nos van a venir a, a contar un poco cómo es que los pueblos originarios, las comunidades, resisten frente, frente a la destrucción, ¿no? frente al capitalismo, que, que quiere destruirnos, quiere separarnos, nos quiere aislados, y, y bueno, pues, pues vienen en la gira por la vida y nos van a expresar cómo desde allá también eh, defienden la vida. ¿no? Llevamos una semana de compartición y hemos visto que muchas luchas eh, son comunes, las formas de resistir a veces divergen, a veces son también parejas, pero bueno, pues de allí nos vienen a dar aliento, a contar y, y a compartir. Y pues estamos muy agradecidos y, y les cedo la palabra. Muchas gracias. Sí, y siempre se me olvida eh, esta cosa que no es lo más importante, pero bueno, también es importante. Eh, la gira por la mía ha, ha sido eh, autofinanciada. Eh, los compañeros del EZN nos dejaron claro desde el principio que, pues, que la invasión no iba a ser patrocinada y que, pues, que teníamos que, que practicar la autogestión y autofinanciación, y en ese sentido, pues las diferentes, eh, los diferentes colectivos que han dinamizado y apoyado la Gira por la Vida, pues hemos llevado a cabo iniciativas para, para autofinanciarlos, ¿no? Entre ellas, pues estas camisetas que podéis eh, ver, eh, las tenéis ahí a la venta, eh, son por 12 euros, son de comercio justo, y, y bueno, las ha elaborado una compañera del de Caracol Cantabria, que es como hemos llamado esta conglomeración de, de colectivos que ha, ha dinamizado, apoyado y ha hecho posible la Gira por la Vida aquí en Cantabria, y también las compañeras han traído preciosas artesanías, fanzines, eh, tienen unos bolsitos, marca páginas que las tienen ahí atrás y, y bueno, pues la tienen a la venta también para, para apoyar las comunidades allá. Entonces, pues luego al final de la charla, si apetece, pues ahí tienen esa opción. También hemos hecho unos calendarios de 2012, que son a la Voluntad 2022, 2022, del año que viene, si no tener 10 años o menos, Y bueno, están ahí, esa es la voluntad, la voluntad más o menos la, la vemos en un euro, pero, pero a partir de ahí, y, y bueno, ahí lo tienen para, para, pues para, para apoyar la autofinanciación de la FIA por ahí. Y ya sin más, ya así que cedo la palabra a las compañeras Marichu y Nisa, que bueno, si igual os presentáis vosotras ya en, en confianza, ¿verdad? Sí, sí. Pero, no, gracias. gracias. Eh, buenas tardes, eh, mi nombre es Nisa. Eh, este, pues somos una delegación este, del Congreso Nacional Indígena que vino aquí este, a, a este a esta Europa en su misa no escuchan atrás pero no escuchan, no escuchan ¿se ¿Sí, oye de allá atrás? ¿sí? Lugar, no sí no dice ¿no se importa utilizar el, el micrófono? No. a ver, vamos a hacer la prueba bueno ¿Sí? ya, ya. Eh, bueno, somos una delegación de, del Congreso Nacional Indígena que venimos invitados somos, fuimos invitados por nuestras hermanas y hermanos zapatistas para venir a esta gira por la vida que, pues que se nos hizo importante poder venir, bueno, lo concesamos con nuestras comunidades y dijimos que era importante venir a hablar, a, a, a conocernos, a hablar de nuestras luchas, a hablar de cómo nos organizamos para poder este, pues crear redes, ¿no? Que a pesar de que estamos en, en geografías diferentes, pues, eh, pues podemos hacer cosas, ¿no? Eh, somos una delegación de 16 delegadas y delegados de diferentes lenguas que son Zapoteca, Unisá, Maya, Nahua, eh, Rarámuri, Pupoluca, purepecha, y Otomí. Otomí pero bueno somos una pequeña parte porque México es muy grande, muy diverso y hay muchas más lenguas ¿no? eh, pues venimos aquí a a, esto, a compartir nuestras luchas, eh, porque vimos que era necesario hablar como de todo este despojo que estamos viviendo las comunidades indígenas en el país. Eh, hemos estado, pues, resistiendo más de 500 años y seguiremos resistiendo, pero creo que es importante, eh, pues, establecer otras formas de, de relacionarnos y de otras. Eh, pues otras formas, ¿no?, porque este eh, eh, capitalismo patriarcal, este sistema, este monstruo es muy fuerte y entonces necesitamos buscar otras formas, otras, este, otros respaldos también, ¿no?, para poder como seguir luchando. Eh, bueno, en, en nuestras nosotros como CNI como Congreso Nacional Indígena porque creo que aquí el CNI no sé es otra cosa <risa> nos han dicho, no sabíamos es este pues somos una eh, un, un, un conjunto de organizaciones que nos apoyamos nos, este, nos respaldamos pues para poder este luchar hay diferentes y diversas luchas eh, desde indígenas, ¿no? desde comunidades que han sido desplazadas a la Ciudad de México como comunidades que resistimos en nuestros propios pueblos, o sí, comunidades y desde nuestras formas ancestrales, ¿no? que es la asamblea y que es organizarnos y que es hablar desde, desde ahí ¿no? desde que todos tengamos que hablar y participar y que tengamos voz y voto ¿no? y también este, es importante también el hablar este, pues también desde las mujeres ¿no? que es un trabajo que también estamos haciendo porque la lucha es de todas y todos está bien eh, bueno lo que me tocaría eh, hablar es un poquito lo que es el CNEI Sí se escucha ¿no? <ríe> lo que es el CNI para que más o menos se entienda, ya Nisa decía que somos un, un espacio de encuentro pero si sí quisiera explicar un poquito la historia, no sé o si es <ríe> bueno este en 1995 cuando se estaban dando los diálogos de San Andrés en Chiapas mmm, yo no sé si alguien de acá estuvo o le dio seguimiento a, para entonces el gobierno de México este, decía que el problema de Chiapas, el conflicto, lo que había surgido, este, el declararle la guerra al gobierno era porque solamente había problemas ahí en Chiapas y que el resto de, de, de, del país estaba bien, los demás pueblos estaban bien. Entonces, eh, justamente nuestros hermanos zapatistas lanzan la, la, la invitación a un foro nacional indígena ahí en Chiapas y, y llega la mayoría de los pueblos y se hacen presentes ahí y al estar ahí presentes pues empieza uno a verse que, que eran hermanos igual que, que nosotros yo soy de Jalisco, por ejemplo, Nisa es de Oaxaca y así de varios lugares llegaron, de varios pueblos, son 68 pueblos más o menos es como el 15-20% del de, total de población indígena, eh, pueblos originarios entonces al estar ahí presentes empiezan a escucharse los diferentes problemas, empiezan a platicar y resulta que en, lo, en los pueblos, en la mayoría, había problemas de tierra, conflictos territoriales, había problemas de salud, había problemas de eh, despojo de territorios, había también abandono, olvido por parte de, de, del Estado, del gobierno. Entonces al ver que había problemas similares, entonces se dice, bueno, si nos parecemos, si tenemos los mismos problemas, pues yo creo que es necesario tener un espacio donde nos sigamos viendo, encontrando, reflexionando y pensando juntos cómo hacernos fuertes para, uno para hacernos visibles y el otro para hacernos fuertes que no nos sigan golpeando. Entonces se pensó y... Y se dijo, vamos a, a formar este espacio, un espacio que no sea una organización. No queremos que haya un comité, por ejemplo, un presidente, un secretario, un tesorero Queremos que sea como al estilo de las comunidades, una asamblea, algo colectivo. Que no venga alguien y nos diga qué tenemos que hacer, sino que la asamblea la que diga. Entonces se dijo, pues vamos a hacer el Congreso Nacional Indígena, ¿verdad?, un congreso que sea de carácter resolutivo, ¿no? donde estemos juntos y cuando estemos juntos y juntas, pues somos una gran asamblea nacional y cuando estemos separados somos una red, ¿verdad? porque cada quien tendría que regresar a sus lugares. Por ejemplo, <coughs> perdón, yo de Jalisco para poder llegar a Chiapas hacía 30 horas en autobús. Nisa, no sé cuántas este horas siete, ocho horas, que está más cerca, pero del norte son tres, cuatro días para poder llegar. Entonces, este, muy retirados este, están los pueblos. Una cosa es Chiapas, ahorita que presenten el mapa, hay un mapa que tenemos de los despojos, que eso lo quiero decir en su momento, pero quien conoce este, México, pues Chiapas ya saben que está... Este, Más o menos por acá. Creo que está más o menos por aquí. Y, este, por ejemplo, yo vivo por acá. Nisa vive como por aquí, más o menos. Y este es un mapa de despojo que está en todo el territorio, que no, es, no, no aparece en la totalidad de despojos, pero que es un mapeo que tiene el CNI, ¿no? Este... Entonces imaginan lo lejos que es los que tienen que bajar de Baja California, de Sonora, de Chihuahua, que tienen que <ríe> venir. Entonces, este, pues ya juntos, este, una Asamblea Nacional, pues sí, este, <ríe> un poco difícil, pero a, aún así logramos acordar y consensar de conformar ese espacio que sería la casa de todos y todas. ¿verdad? Entonces, por eso se, se forma el Congreso Nacional de Indígena un 12 de octubre de 1996. ¿verdad? Entonces, ¿por qué un 12 de octubre? Porque fue un día de despojo, un día de masacre, un, un día mal para los pueblos, y no solamente de México, sino de toda este, América Latina, ¿verdad? Entonces este, dijimos ese día va a ser el día en que nos vamos a reivindicar como pueblos y decir aquí estamos presentes, no nos han acabado. Entonces cuando este, se forma el Congreso Nacional Indígena llega la comandante Ramona, la primer mujer que sale del EZLN llevando una bandera al CNI. Ella pues iba con una enfermedad este, en fase terminal y era la, la este, presencia de lo que viven los pueblos. Que no había tensiones que no hay clínicas, que, que no se les atiende. Y bueno, era una muestra, pero también una mujer que lleva la porta, la voz pues de, de nuestros hermanos zapatistas. Y entonces nos entrega una bandera, a, a la, eh, cuando se constituye el CNI, una bandera mexicana, porque en ese tiempo... Eh, los medios y el gobierno decía, es que los indígenas se quieren separar de México, quieren crear otra nación adentro de la nación, y no era pues así, ¿verdad? era que, que los pueblos querían ser visibles y tomados en cuenta como parte de, un, de una nación, como parte de un México. Entonces por eso entrega la bandera y con eso pues queda claro que somos mexicanos y queremos seguir siendo de México y por eso el lema de nunca más un México sin nosotros. ¿verdad? Entonces este, pues con eso ya quedamos constituidos y como ha venido caminando es una comisión nacional que fue nombrada también en, en el pleno y que esta comisión se encarga de darle seguimiento a los acuerdos que, que se tengan eh, que seguir y que la misma asamblea pues es la que revisa ¿verdad? Si, si se cumplieron o no algunas tareas que se tengan que, que dar. Y bueno, este, voy a brincar otro paso. Cuando se da en el 2001, cuando se da la marcha del color de la tierra, este la idea era llegar al Congreso de la Unión para presentar los Acuerdos de San Andrés, producto de los diálogos que se llevaron a cabo y que fueron firmados por el gobierno federal. ¿verdad? Entonces, este, se dio la marcha, se llegó al Congreso de la Unión y, este, y se presentaron ¿verdad? los Acuerdos de San Andrés. Y lo que pasó después, este, pues hubo una traición de no se eh, cumplieron, no se respetó la palabra de los pueblos, de nuestro, sobre todo de nuestros hermanos zapatistas, que fueron los que estaban inmediatamente pues, en el en el diálogo. que Pero también los pueblos pues a nivel nacional estuvieron presentes, representantes, y por eso los sentimos que fueron nuestros también. Entonces, al traicionarse esos acuerdos, San Andrés pues, traicionan la palabra de los pueblos. ¿verdad? dicen en las comunidades, es que en las comunidades nosotros lo que vale es la palabra, no hace falta de un papel ¿verdad? porque para nosotros tiene validez lo que decimos pero como se le olvida al gobierno pues es necesario firmar ¿verdad? entonces aunque se firmó pues se traicionaron, ¿verdad? no se cumplieron de ahí entonces este pues lo que se analiza es que pues si no hubo esa aceptación, si hicieron una ley contraria, una ley que, que rasura derechos aún de los que ya se tenían, pues entonces ya no había necesidad de seguir caminando en esa relación que se pedía, ¿verdad? Pueblos indígenas, gobierno, era como una puerta mínima de entrada para poder tener ese acercamiento o esa relación como pueblos-gobierno, ¿verdad? se cerraron las posibilidades, entonces por eso este, eh, lo que tocaba era qué vamos a hacer. ¿Verdad? Entonces lo que se analiza en una asamblea, y sí en coordinación con nuestros hermanos zapatistas, que ellos de por sí desde el momento que, que supieron, este, pues ellos inmediatamente se, for, se fueron a fortalecer los procesos autonómicos que, que llevan, pero nosotros como CNI dijimos, pues, este, pues vamos a tomar los acuerdos de San Andrés como nuestra ley, ¿verdad? para nosotros los pueblos esa va a ser nuestra ley, y es lo que vamos a hacer en nuestras comunidades, fortalecer nuestras autonomías, reconstituir nuestros territorios como pueblos, y eso va a ser al interior, ¿verdad? Entonces, este... Algo que se me pasó decirles es de que cuando se constituye el Congreso Nacional Indígena, al estar presente la comandante Ramona, pues desde ese momento el espacio como CNI que ya es nacional, el, el, nuestros hermanos de Chiapas Zapatistas son parte también de este espacio. ¿verdad? También este, forman parte de este Congreso Nacional Indígena. Por eso la mayoría de nuestras asambleas siempre las hacemos en Chiapas porque queremos que ellos estén presentes. Y como ellos no pueden salir mucho fuera de su territorio, entonces tratamos de hacer lo más que podamos las asambleas allá. Y, y lo que este, importante de estas asambleas es que tratamos que no haya votaciones. Cuando hay algún punto que, que, que vamos a tratar y que es necesario... Eh, consensar lo hacemos de esa manera por consenso que quiere decir que si dejamos que haya votos puede ser que la mitad por ejemplo de aquí o el 60% digan estamos de acuerdo en que se vea este punto y un 40% no entonces ya ahí empieza a haber este, problemas porque unos sí están de acuerdo y otros no, entonces dijimos no es que tiene que ser como en las comunidades que haya consenso si es necesario discutir algún punto, hay que discutirlo un día o hay que discutirlo dos días, pero tenemos que salir con un acuerdo conjunto. Y si no hay ese acuerdo, pues no se, no se toma en consideración el punto y pasamos a otro. ¿no? Pero si vemos que es importante, entonces se tiene que discutir, analizar, pensar juntos para, y juntas para poderlo pues asumir. Entonces, este, les decía, entonces por eso el EZ es parte también de este espacio ¿verdad? y tal vez por eso ha caminado eh, y no ha desviado mucho su, su camino porque pues, nosotros consideramos a nuestros hermanos zapatistas como hermanos mayores, los que nos van poniendo la muestra y, y, que, este, y que nos va ayudando mucho pues, en, en nuestro fortalecimiento en las comunidades aunque cada una, cada pueblo tiene su propia forma de vida, aunque todos son pueblos todos son hermanos, pero cada uno tiene su propia particularidad ¿da? de tomar acuerdos de organizar su fiesta de, de todo ¿da? bueno entonces después, otro salto voy a dar este, en el año 2016 cuando se cumplieron 20 años de caminar el CNI, este, y lo voy a platicar porque por acá fue muy conocido, muy sonado. <risa> eh, lo que analizamos, bueno, este, pues vamos a revisar cómo están nuestras comunidades y nuestros pueblos de hace 20 años, cuando nos conocimos y cuando decidimos caminar juntos y juntas. Entonces lo que vimos es que la situación de nuestros pueblos se había agravado. Que ya en 20 años la situación de despojo había aumentado y que ya ahora se le agregaba el crimen organizado, pues, que se estaba metiendo en las comunidades y justo donde había los diferentes megaproyectos que están señalados ahí, y que estaban despojando tierras estaban despojando árboles agua este y estaban lesionando a las comunidades internamente sus, sus, sus procesos este organizativos internos los habían este o los están estaban lesionando entonces dijimos tenemos que hacer algo y ahí pues este nuestros hermanos zapatistas dijeron tenemos que hacer algo que sacuda otra vez de nuevo y que vuelva a poner lo, los problemas de nuestros pueblos sobre la mesa a nivel nacional. ¿verdad? Entonces, siempre en las asambleas sacábamos que un comunicado, este y, y bueno, ya iba nuestra palabra, pero que no bastaba, ¿verdad? hacía falta algo más. Entonces, por eso este nos propone participar en, en las elecciones 2018, 17-18, y pues fue al interior del CNI como una bomba. <ríe> así. Ah, este, como si dijimos que ya no queríamos nada con el gobierno, el Estado, si nos ha dañado, como que ahora vamos a entrarle a. a, al, a este... Sí, sí. Con esta propuesta, pues, ¿no? Se nos hacía algo así como. Algunos dijeron, bueno, es que se volvieron locos nuestros hermanos o qué. <ríe> ¿No? Este pero después de estar eh, platicando, analizando eh, la propuesta, dos días duramos esa vez, <ríe> de, así que le dimos vuelta, le volvimos a dar vuelta, y y este y ya por fin, al último, otra vez nuestros hermanos zapatistas este empezaron a explicar, es que se trata no de, de tomar el poder, se trata de poder permitir recorrer el país, ir a visitar a nuestros pueblos y comunidades, ir a escucharles y también llevar la palabra de tenemos que construir formas diferentes de organizarnos y que ni siquiera caben en las urnas. O sea, era una propuesta buena, pues. Sí. Pero sí, de primero, pues sí surgió así, este, mmm, saltó, pues. Entonces pues ya este, que se consensó, ahí se acordó, bueno, sí le vamos a entrar. Pero vamos a ir a preguntar a nuestros pueblos, vamos a ir a preguntar a nuestras comunidades qué piensan, qué opinan, porque en la asamblea pues llegan delegados, pero cada delegado tiene que ir a informar a las comunidades. Entonces dijimos, vamos a darnos dos meses para ir a informar. Y se fue, este, y nos fuimos, fue en octubre y regresamos en diciembre. Y logramos consultar 543 comunidades. Y, y de esas 43, 100, 543 comunidades, pues todas dijeron, vamos a entrarle y vamos a entrarle de a de veras, y, y va a ser, también se acordó, va a ser a través de un consejo indígena de gobierno. Un consejo que sería a través de diferentes hombres y mujeres manda mandatados desde sus regiones, asambleas, pueblos, comunidades, para ser parte de este gran consejo. Un consejo que sería la propuesta de gobierno. Un, go un, un, este, un candidato, vamos, colectivo. Pero como no se puede registrar este, este un colectivo para en las elecciones tiene que ser una persona entonces se dijo este pues es necesario nombrar una vocera una mujer que lleve la palabra y que sea también el símbolo de la importancia de participar las mujeres en los procesos de toma de decisión entonces era un mensaje claro y la novedad que iba a resultar que una mujer ahora quiere ser candidata ¿verdad? y quiere gobernar a méxico entonces, eso iba a traer a los medios, que es lo que queríamos. ¿verdad? Así como que, a ver, vamos a ver cómo que los indios nos quieren gobernar. Y así lo dijeron los medios. ¿verdad? Entonces, este pero era estratégico. ¿verdad? Era para lograr que las cámaras voltearan a ver a los pueblos porque el, el gobierno estaba mostrando que ya la situación estaba bien en los pueblos y, y lo que mostraba era el folclor, las fiestas, este, lo bonito. Y lo real estaba oculto. Los medios oficiales ya no decían nada. ¿verdad? Entonces, este, pues era estratégico. Entonces se lanza la propuesta, se registra y lo que hacen es... este pues que teníamos que recoger cerca de 900 mil firmas para poder aparecer en una boleta electoral. Y aparte, las firmas no iban a ser en papel, iban a ser en un celular de alta gama, de 5 puntos y no sé qué, quién sabe de eso, pues, sabrá. <risa> que costaba arriba de 5 mil pesos, de México, pues. Entonces, pues, en las comunidades pues no había, ¿verdad? Este... <risa> Aparte pues ni sabíamos usarlo y, y luego la gente pues no podía, con trabajo firmaba un papel, ahora firmar en un celular pues iba a ser, este, era difícil, aparte de que se nos borraban las firmas o no las aceptaban porque faltaba alguna letra o sobraba o se cambiaba, entonces fue un caminar contracorriente pero cumplimos lo que nos estableció el mismo sistema electoral porque dijimos, pues vamos a entrarle, pues, y vamos a hacerlo, este, claro, nosotros con nuestro objetivo y ellos, pues, este, poniéndonos todas las trabas, sentimos que fue eso. Pero, pues, logramos recorrer, ¿verdad? los diferentes estados, logramos caminar 28 estados, este, de los 32 que son, entonces pues logramos encontrar pueblos, escuchar los problemas este, que tenían, pero también escuchar que había organización y había resistencia. ¿verdad? Y de eso se trataba de ir escuchando, de ir compartiendo la palabra y de ir platicando que tenemos que formar o, o, o instalar o inventar eh, algo diferente que ni siquiera... Formas diferentes organizativas que ni siquiera caben en, en las urnas electorales, ¿verdad? porque lo que se tiene en México para según aplicar la democracia, pues es esto, ¿no? a través de un partido ponen un candidato, se vota y ya queda automáticamente, aunque haya haber quedado con un tanto por ciento menos de los votantes, pero ya quedó. Entonces dijimos, tiene que ser algo diferente, pues no tiene que ser a través de, le, de lo que nos dicen que tiene, que está instalado. Entonces se logra, y, y, y no se logró lo que queríamos, este, y bueno, celebraban arriba, ¿verdad? Que qué bueno que no habíamos quedado, que, que no habíamos completado las firmas, que, que no nos querían, este... Y, mientras ellos celebraban nosotros en una asamblea del CNI dijimos pues ya ganamos nosotros ya ganamos con el hecho de haber logrado salir a recorrer que era uno de los objetivos conocer otros pueblos y comunidades y hermanos y llegar hasta sus regiones donde habría que caminar hasta 12 horas en auto este, salíamos no sé, 4 de la mañana para llegar en la tarde y este, fue bonito un encuentro en las comunidades que era una fiesta, se convertía en fiesta, esa convivencia pues con la que nos recibía y el caminar del Consejo Indígena de Gobierno que siempre estuvo ahí presente, no todos, porque fueron, cuando iniciamos fueron como 70 concejales y cuando terminamos eran como 157 hombres y mujeres. O sea, todo ese, el equipo pues. Entonces, este... Dijimos, pues nosotros ya ganamos. Eh, logramos ese objetivo y también el otro, el de mostrar que juntos podemos hacer algo diferente a como lo tiene el sistema ya diseñado, cómo se toma o cómo se ejerce la democracia o cómo se prepara para el que va a estar al frente. Y, y una muestra que, que, que es más visible fue cuando llegamos a la UNAM ahí en México, los estudiantes, este, pues una manta que tenían atrás y, y bien bonito el mensaje que decía, venimos a hablarles de cosas imposibles porque de las posibles hay muchas. ¿Verdad? A mí se me hizo muy bonito ese mensaje que pusieron ahí, eran los jóvenes, pues. ¿Cuánta dinámica tienen los jóvenes? Yo veía que en cada lugar que llegábamos los jóvenes eran los que estaban presentes, niñas, niños también en algunas comunidades, ¿verdad? Entonces fue una experiencia para el CNI también el acercarse a las comunidades directamente a los pueblos. Entonces para nosotros por eso, eso ya era un gane. <risa> Hayamos ver quedado o no, este, hubiéramos completado las firmas, hubiéramos continuado recorriendo, que esa era la tirada, pues, o no las completamos. Entonces dijimos, pues y junto pues estaban nuestros hermanos zapatistas este, y, y, y lo que analizamos es que pues logramos lo que nos propusimos ¿verdad? entonces este, pues ya de ahí lo que decíamos es que la situación después de que quedara quien quedara pues iba a poner peor ¿verdad? y lo dijeron clarito nuestros hermanos zapatistas votes o no votes pero organízate ¿Ya? o sea que no dejarle solamente a quien toma decisión sino que tenemos que organizarnos y ese era el mensaje que llevábamos como consejo indígena de gobierno a las diferentes regiones y pueblos y barrios y colonias porque también pasamos en las ciudades y querían que estuviéramos organizaban también ahí eventos para poder dar la palabra y escuchar organizaciones de mujeres había pues mismo en Chiapas las mujeres zapatistas fueron las que nos recibieron en todos los caracoles y ellas organizaron, entonces eso hace que se motive la participación más de las mujeres por donde íbamos caminando. ¿verdad? Bueno, entonces logramos escuchar los problemas, logramos sacarlos, que se dieran a conocer y... y, y o proponer una forma organizativa diferente desde abajo, ¿verdad? Algo que ni siquiera los partidos les cabía en la cabeza de ¿cómo es que eso es tan loco los indígenas, verdad? Pues, <ríe> entonces ya después que queda este gobierno que tenemos actualmente la situación se empeoró, ¿verdad? Se empeoró y, y bueno, para eso aquí está el mapa de despojos que el CNI ha concentrado. No están todos, hay más despojos, pero estos son los que tiene ahorita registrados. Pero hay despojos de, de tierras, hay, hay imposición de las minas, hay muchas minas que están abriendo, gasoductos, hidroeléctricas. Este, hacia el sur hay muchas hectáreas devastadas de tierra y que van a devastar más para poner los paneles solares están los transgénicos que están hacia el sur y actualmente hay un proyecto que es el proyecto integral Morelos que inicia en Morelos y que va bajando este, y, y es bueno, por ahí tú le señalas algo. Eh, está el proyecto Integral Morelos, que ahí hay una termo y hay unos gasoductos, que es Puebla, Trascala y Morelos, y de ahí va bajando hacia el sur y con lo del interoceánico o el transísmico que quieren instalar allá donde se ve lo más delgadito. <risa> Y de ahí, se, si nos vamos más hacia la península, está el proyecto, el tren mal llamado maya, porque dicen los hermanos indígenas de allá, pues ni es maya, ni es tren, ni es maya, porque no lo están haciendo las comunidades mayas, ¿verdad? Entonces, ahorita es lo más fuerte. De hecho, hay varios compañeros que vienen acá con nosotros también, que son del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, y que este y que ellos están dando una lucha fuerte ahí en, en, en esas áreas y este entonces todo esa, ese despojo que se está llevando a cabo y esa imposición de estos megaproyectos que son algunas empresas que son de por acá este, <ríe> que son francesas <ríe> y que este y, y, y entonces los pueblos eh, lo que están analizando es que para ellos la tierra no tiene un precio, ¿verdad? no tiene un signo pesos, pues, bueno, o euros, acaso, son euros? <risa> no tiene un valor económico, pues, así, porque la tierra, dicen, es sagrada, ¿verdad? Es una tierra que nos da vida, nos alimenta, nos abriga cuando nos morimos. Y la, los árboles, bueno, son los que nos dan aire y nos dan agua también, este, las plantas medicinales, los animales. Este, entonces, todo eso se está acabando, se está destruyendo. Y el capitalismo, o quien tiene el dinero y tiene el poder, solamente están pensando cada día cómo hacer más dinero. ¿A costa de qué? De la vida de las comunidades. Entonces, por eso hay... Este, ahorita en las comunidades una lucha constante de impedir que se siga destruyendo el territorio de nuestros pueblos ¿verdad? y por eso ha aumentado la represión contra quien se opone ante esos grandes megaproyectos hay hermanos eh, de comunidades que han muerto, han sido asesinados hay varios concejales de los que anduvieron con otros en el recorrido que los han asesinado hay encarcelados hay desaparecidos, hay, pues bueno, <ríe> bastante represión. Este es lo que estamos viviendo ahorita ahí en México, ¿verdad? Y, y que este y por eso eh, hemos aceptado venir con nuestros hermanos zapatistas a, a, a traerles esa palabra y decirles que para nosotros lo que nos han disfrazado de desarrollo, que es todo lo que están llevando pues a nosotros nos ha traído destrucción y muerte al interior de nuestras comunidades ¿verdad? Y, y lo que queremos y lo que quieren nuestros pueblos es seguir viviendo, seguir existiendo teniendo su tierra, su maíz, su frijol, su calabaza todo lo que da la, la tierra pues ellos dicen el día que, que nuestras tierras se destruyan pues nos vamos a destruir junto con la tierra y eso no lo ve el capitán ¿Ya? no lo ven porque están pensando cómo hacer a costa de los pueblos hay comunidades que dicen miren es que nosotros vivíamos antes en lo planito y luego nos, nos mandaron a las montañas y ahora van a las montañas y nos quieren despojar de esas tierras porque ven que hay minas o hay riquezas que para ellos le van a dejar dinero pero para nosotros esa es nuestra riqueza ¿Ya? las riquezas son todo lo que rodea una comunidad, que son los árboles, las aguas, las aves, las formas propias de convivir con la tierra, las fiestas que se tienen en las comunidades, van en relación a un ciclo de vida. ¿verdad? Si hay buena cosecha, se hace una fiesta. Y aunque no haya buena cosecha, de todas maneras se hace la fiesta. ¿verdad? Todo lo que está pasando con estos megaproyectos es que están modificando hasta los ciclos de la lluvia. Hay veces ya no llueve como tendría que llover, ¿verdad? O hay unos cañones antigranizo que se han puesto en Michoacán y se han puesto en Puebla y que estos los ponen para barrenar las nubes. Cuando se ponen ya para llover, las barrenan y las deshacen y, y, y entonces ya se va el agua. Y entonces hay comunidades que cultivan la tierra y que es a base de la lluvia que cae, ¿verdad? No es de riego, es de la lluvia de temporal, así le decimos. Y entonces ya no quieren sembrar porque dicen, es que ¿para qué sembramos si no se va a dar nuestro maíz? Y nomás le vamos a invertir y, y va a ser un gasto más. Entonces por eso creemos desde cuando se planteó este, que los pueblos fueran reconocidos como colectivos en una constitución. Que, ...que fueran y que se les respetaran su forma de vida que lleva cada uno... ...pensamos que desde ahí ya hubo un acuerdo de no este, considerar este, esos acuerdos de San Andrés... ...plasmados en una ley que se llevó este, y que no hubo el interés porque ya había un acuerdo... ...de qué pensaban hacer con, los, con las tierras y territorios de las comunidades... ¿verdad? ...todo lo que están haciendo es modificar leyes... Este, reglamentarlos para asegurar más el despojo por eso hay conflictos agrarios y este, que, que lo que van haciendo es confrontar comunidad con comunidad y una muestra es con eh, nuestros hermanos de Chiapas con una organización paramilitar que son la la orcao, la orcao que, que son paramilitares que son apoyados, claro, por el gobierno, ¿verdad? Y que están justamente ahí para confrontar y para provocar una, una, eh, un enfrentamiento para justificar que se meta la policía, el ejército, la Guardia Nacional y todo lo que se pueda. <risa> y entonces ya fácilmente van despojando a las comunidades. Y luego el crimen organizado también de la mano. Entonces está toda, todo bien este, organizado. Para ese despojo. Pero aún así, los pueblos dicen, vamos a dar la última batalla. Vamos a seguir defendiendo, nos vamos a seguir organizando y, y resistiendo. Y no es una resistencia de estar así tranquilos, sentados, esperando. o así, No, una resistencia al interior de fortalecer nuestra lengua, fortalecer nuestras formas organizativas, volver a retomar los cultivos como se, se daban, porque algunos están siendo lesionados. ¿verdad? Entonces es como ir hacia adentro, transmitirles a los niños la historia de, de las comunidades para que no se dejen engañar. ¿verdad? Y así si algún día ya morimos, algunos, bueno, hay alguien que le va a dar seguimiento a, a toda esa lucha y resistencia. ¿verdad? Entonces, este pues así están las comunidades de México y son bastantes y, este, y pues esa es la palabra que les traemos, ay disculpen si fue muy dramática, pero así está la situación en México. Y, todo, y hemos escuchado que toda este Latinoamérica, así está, hemos este, escuchado a través de las noticias, de comunicados, también cómo están sufriendo ese despojo. ¿verdad? Entonces, este pues no sé, más bien preguntas o si alguien quiere también decir algo, estamos también para escuchar. Muchas gracias. apoyo o qué relación tenéis con organizaciones no indígenas pero que en México hay organizadas y que seguramente comparten objetivos con el Congreso ¿no? ¿Quieres <risa> Bueno eh, a raíz de que dimos la gira ahí en México cuando fue lo de las firmas y la vocera, eh, tuvimos oportunidad y ese acercamiento con varias organizaciones, colectivos, maestros, mujeres, doctores y trabajadores del campo y la ciudad. Pues. Entonces este, hubo esa coincidencia porque decían, es que, es que no solamente... Es la vocera del CNI también, es la vocera de nosotros. ¿verdad? Porque lo que van peleando también es lo que estamos sufriendo. ¿verdad? Recuerdo cuando llegamos allá por Monterrey, este, hay una colonia que se llama Independencia y que es una colonia que está resistiendo ante un. ¿Qué, le, qué les van a poner? Como un, un. No sé, como una carretera. este Como tipo autopista pero van a quitar a toda esa colonia porque van a llevar una autopista a una colonia eh, muy rica ahí. ¿verdad? Y este y la gente está resistiendo y dice no, es que yo aquí, de que me acuerdo, yo ya estaba aquí y aquí sembrábamos y ha ido creciendo la ciudad y casi nos va acabando, pero de aquí no nos van a mover solamente muertos. Entonces, ellos como colonos, se dicen, este, están resistiendo a esa, ¿cómo le llaman? Gentrificación, cuando van uh -huh. este, llevando a cabo las viviendas en, y, que este, y los quieren quitar porque dicen que afean la ciudad. <risa> Pero ellos dice una señora, recuerdo ya grande, mayor, y dice, yo les quiero dejar claro que a mí primero me matan que quitarme de aquí la disposición y entonces así como ellos fuimos encontrando maestros, estudiantes, que, que ellos se sentían identificados, además la propuesta que se llevaba como Consejo Indígena de Gobierno, esa era la idea, de que no fuera solamente de los, sí era de los pueblos, pero que no fuera solamente para los pueblos, sino que fuera para México, ¿verdad? en donde cupiéramos todos, pues así como dicen nuestros hermanos zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos, ¿verdad? Esa era la intención, este, mostrar otras formas posibles de organizarnos, ¿verdad? Y decíamos, es que los pueblos eh, indígenas no podemos solos ya, necesitamos aliados y aliadas, necesitamos articularnos con otras luchas, ¿verdad?, entonces sí, en ese caminar nos permitió ir conociendo otras y otros y hasta la fecha hicimos un balance cómo estaba el CNI y cómo terminó y lo vimos más fuerte. Entonces por eso para nosotros eso fue ya un gane, ¿verdad? porque ganamos más aliados, hombres y mujeres de, que coincidieron pues, en, en esa este, forma organizativa. Y es algo que se tiene que ir construyendo eh, cada quien en su lugar, región, este a sus modos, a sus tiempos, este a sus formas. ¿no? este Entonces no es algo así que ahora vénganse todos al CNI y acabamos, porque sería mentir, ¿verdad? Es, es este, cómo lo vamos tejiendo. Entonces por eso, este, si sí hubo, si sí hay aliados no hemos caminado todos así en conjunto, porque la idea es que cada quien desde lo que puede hacer y, y, y, y tiene que hacer, porque es este. nosotros vemos al capitalismo como un monstruo que tiene sus tentáculos en todas partes y que si entre todos vamos este, cortándole cada uno en nuestra región, claro que lo podemos derribar ¿verdad? y construir algo diferente, algo Realmente donde quepamos nosotros, ¿verdad? Entonces, este, sí fuimos encontrando aliados y aliadas. ¿Alguien más? La labor del CNI de cara hacia afuera para visibilizar la problemática de, de los pueblos originarios y demás, a mí por lo menos me ha quedado bastante clara. La pregunta sería. Eh, si el CDI también de alguna manera eh, estructura o apoya hacia dentro de las propias comunidades de los diferentes pueblos originarios eh, aspectos más prácticos que, que les vengan bien, ¿no? No sé. acudir eh, ¿no? a un sitio en el que se está haciendo infraestructura? ¿Generar una especie de economía solidaria para conocer respaldo? ¿Algún tipo de acciones que repercutan? No visibilizar a cazadores, trabajar dentro de la pues es que como ya se mencionaba el CNI pues es esta casa de todos los pueblos y ahí estamos todas las comunidades indígenas que formamos toda esta geografía que es México entonces cada comunidad tiene su propio proceso y su propia forma de cómo se organiza todas las comunidades que integramos el CNI pues sí, es, hacemos la asamblea y ahí también decidimos también acciones que se tienen que tomar, pero cada una de nuestras comunidades que estamos, pues tenemos también nuestros propios procesos, nuestras propias formas, algunas comunidades tenemos procesos de salud, que estamos empezando, algunas ya tienen un proceso, un caminar ya de años, ¿no? otros empezamos, somos, otros tenemos eh, comunidad este, de educación, de, no sé, ecotecnia, no sé, de diversas formas, cada una tiene su propio proceso y bueno, tal vez nos, nos, nos apoyamos, ¿no? si necesitamos como de alguna forma pero creo que, este, pues cada comunidad tiene, ¿no? La, la, las, las formas y pues ahí también, pues hay, hay quienes sabemos un poco de medicina, por ejemplo, ¿no? es el caso y de ahí podemos como empezar a apoyarnos, pero yo creo que este de esa forma, ¿no? Como esa red que, que se dice, ¿no? Que el CNI es en conjunto, somos la asamblea, pero este, eh, separados somos esa red, porque pues, es muy grande México, entonces igual eh, para mí ir a la Ciudad de México son 12 horas y como para ir a, a la península no es casi dos días, un día, ¿no? Entonces, este, así yo creo... Hay algo que estamos haciendo, eh, eh, lo que pasa que, como dice Nisa, es la casa de todos y bueno, ahí nos juntamos a sesionar, no sé, dependiendo, eh, decir, a ver, nos vamos a juntar cada año como asamblea y ahí pues revisar cómo vamos, cómo nos vamos fortaleciendo, si falta apoyar en salud, en alguna región, bueno, donde ya tienen fuerte su salud, eh, recuperada o fortalecida, bueno, cómo apoyan esta región. O si de este lado este, hay un programa de jóvenes que dicen es que queremos saber cómo se utilizan los medios este, para podernos comunicar al interior, pero si otra comunidad tiene experiencia en eso como radios comunitarias por ejemplo, entonces cómo apoya esta comunidad acá. ¿Ya? Entonces así es como hemos estado ahorita este... Y un poquito trabajando la cuestión de finanzas, porque no teníamos dinero y para movernos ocupamos, por ejemplo, pues para poder llegar de un lugar a otro. ¿verdad? Y lo ahorita lo que estamos este, trabajando es un taller de patriarcado. Es un tema muy delicado y, y que la misma asamblea pidió. Y se me hace importante este taller porque es un taller mixto no es solamente de mujeres, ¿da? es hombres y mujeres, y fue en una asamblea y se hizo en una zona de Chiapas. ¿da? Y recuerdo que cuando se dio ese taller, este, fue pensado porque el capitalismo tiene, eso va de la mano también con el, con el patriarcado, pues ¿da? que está lesionando mucho al interior de las comunidades. Entonces, este, recuerdo que cuando se acabó, este uno de los compañeros que estaban ahí presentes dice, pues hasta ahora me queda claro que si tenemos que acabar el, el capitalismo, tenemos que acabar también con el patriarcado. ¿verdad? Y se nos hizo a nosotras interesante como mujeres, después pues de que sirvió a lo menos ese primer acercamiento. Y a raíz de eso tenemos pensado hacer otro. Ahora que regresemos, dijeron que en febrero, ...seguir con el segundo... ...entonces la idea es... ...¿cómo vamos a ir construyendo algo diferente... ...pero acabar con lo que nos está acabando... ...pues ¿verdad? ...que son formas que nos han impuesto... ...y que la, las hemos tomado de manera natural... ...y que ha sido parte fundamental... ...para que el capitalismo se siga fortaleciendo... ¿verdad? ...entonces es algo que, que sí está... Este, ...ya consensado... ...que es lo que vamos a trabajar en conjunto y un poquito de formación a los jóvenes porque queremos que los jóvenes le entren más entonces se tiene pensado formar un equipo de jóvenes en la cuestión de derechos de, porque se desconocen veces cómo este, eh, pues defender a las comunidades usando las herramientas legales porque se da la cuestión legal y ahora con lo del tren mal llamado Maya, se han interpuesto varios amparos y se ha logrado detener un poco, pero no sé cuánto más. Entonces se lleva la herramienta legal y la herramienta política ¿verdad? para poder este, ir este, a lo menos usando pues, algunas herramientas. Y esas son usadas en las mismas comunidades, pues son avaladas por los comisariados o, o representantes de comunidad. Entonces sí es necesario tener un equipo que, que, que, que se quede pues para después que le va a dar seguimiento a, a toda esta cuestión de, de derechos en las comunidades. ¿verdad? Pero ahorita nada más eso, hemos, este, vamos despacio porque como es algo colectivo y, y grande y, y pues nos reunimos cuando bien nos va cada, cada año, y, y si no cada dos años, ahora sí que depende también mucho de los tiempos de las comunidades. Has dicho que con López Obrador la situación empeoró. ¿No había una pequeña esperanza de que con él... ¿Iba a mejorar o era un espejismo? Tú contesta. <risa> eh, no, nunca hubo. Creo que nunca. él se andaba con todo un discurso de izquierda que, que, este, que decía que estaba con los pueblos y que siempre ha estado con los pueblos, pero no es cierto. ¿no? Eh, muchos proyectos que ya están ahorita caminando, él decía en su, en su campaña que iban a entrar. ¿no? Entonces nunca fue que él estuvo con, o que ha estado ¿no? con los pueblos, él también tiene también una trayectoria ahí que bueno. Y no, no o sea, sabíamos que, que pues cuando iba a llegar a la presidencia cómo iba a estar la situación. Y es, ha agravado la situación porque hay una legitimidad con él, que se, como se dice que es de izquierda, como se dice que sí, es muy populista, no, no sé cómo decirlo. Entonces... Pues la gente cree que sí está yendo mejor, ¿no? Pero no. Y aparte, a mí se me hace una persona que se burla de nosotros, los pueblos indígenas, que hace cosas y dice cosas como muy ridículas, si me parece, como esto de agarrar el bastón de mando, pedirle permiso a la madre tierra, ¿no? Para hacer las construcciones, este del mal llamado Permaya, ¿no? Entonces es una burla, no, no respeta nuestras formas, nuestras decisiones como comunidades indígenas y nunca ha sido una esperanza, ¿no? La esperanza es de que no haya votado por él, pero nosotros nunca, nosotros sabíamos a, a qué iba a venir y cómo iba a llegar, ¿no? y inmediatamente lo notamos, pues, este, porque llegó y llegó con mucha represión también ¿no? y con muchas muchos contactos también con esto del narcotráfico, o sea, como todos los otros gobiernos, ¿no? ha sido igual, ¿no? Y siempre va a ser igual, ¿no? Pero Solo para agregarte que justamente con, con eso se comprueba lo que decíamos cuando anduvimos también levantando firmas, de que quedara quien quedara, lo importante era organizarnos. ¿verdad? Porque está claro de que este, haya algo diseñado, ¿verdad? hay algo que está preparado de tal forma que quien llegue al poder automáticamente se transforma y se olvida de, de la gente, se olvida de los pueblos, y esta es una muestra, ¿verdad? Y usa los discursos que usábamos de, de mandar obedeciendo, de así, palabras para confundir a, a la gente, al pueblo. Entonces, por eso, ahora más que nunca, como los que caminamos en el CNI, hemos dicho al resto, allá en México, tenemos que reforzar nuestras formas organizativas desde abajo y como pueblos. Y tenemos que hacernos fuerte porque se ve clarito el mensaje ¿ya? de ese despojo que no se va a detener. El mismo gobierno dijo, de este que quedó, llueve, truene, relampague, el tren maya va. Mm. Entonces, ¿para qué consulta a las comunidades? ¿Por qué simula como que, que, que, que consulto, pero...? ¿Ya? O son consultas amañadas, o va y regala, da regalías, ¿ya? apoyos, así llega y les da, y, y ya como que este, me hago de amigo al comisariado y para que este levante firmas y, y me apoye, en que digan que sí se va a llevar a cabo este megaproyecto. tú no está haciendo las cosas como debería de ser, dice que usa este, la forma legal para... para este consultar y no es cierto ¿verdad? la situación en las comunidades las mismas comunidades dicen que, que este que se inventan hasta personas que ya murieron aparecen firmando que están de acuerdo en, en que se meta el tren, a la gente le dicen no es que mira el tren te va a traer mucho beneficio porque vas a poder transportar tu mercancía que sacas de, o tus productos que sacas de la tierra las vas a poder llevar allá a a otro lado, y no es cierto, pues es un tren turístico, y sabemos de antemano lo que trae el turismo, hay que poner tiendas grandes, hay que poner hoteles, hay que modificar una forma de vida, tienen que lesionar a fuerza la tierra, están ya, este, ¿qué será?, escarbando, este, en lo que es la península, y hay, este, ahí no sé cómo se llama lo que se va abajo, que hay lagunas. Uh -huh. acuíferos. acuíferos. Acuíferos, pero tienen otro ah, otra otra otra se me fue de momento, perdón. Okay. Pero están pero dañando cenotes, pues ¿no? Cenotes, ¿no? cenotes, ajá, están dañando toda esa uh -huh. esa este eh, que será como reservas de las comunidades que son importantes y no le importa pues a este, al gobierno y por eso creemos que es un acuerdo ya que se lleva trazado de que quede quien quede del color que sea es lo mismo ¿Ya? y por eso decimos es que es el momento que los pueblos tenemos que tomar en nuestras manos la defensa de nuestros territorios porque nadie lo va a hacer ya no tenemos esperanza que alguien que llegue porque automáticamente al llegar al poder se transforma y se le olvida o bueno, no se le olvida, dice, porque vienen y nos roban lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, este, pues así está la situación en México, Un poco enlazando con esto que comentáis, eh, cuando se cómo como se están dando y se van a dar cada vez más, ¿no? Por lo que decís, estas situaciones de despojo, de rompimiento de tierras y demás, eh, dentro de... La por experiencia, la experiencia que tenéis con todas las distintas comunidades, que gestión de la violencia, o de, los, de los probables enfrentamientos ya a un nivel pues eso, de violencia, ¿no? digamos, manifestaciones, momentos en los que no se, no se va a permitir la ocupación por máquinas de ciertas tierras y demás, que es gestión de la violencia o de esos posibles enfrentamientos ya a un, a un nivel más práctico. Eh, ¿Está viendo o prevéis que va a haber un buen informe, se incrementa el despojo? O, ¿O el Congreso Nacional que, digamos, qué ideas tiene al, al respecto? Pues el, el, la violencia creo que siempre ha estado ahí. Eh, um, cuando hacemos una acción, cuando se, se está dando un beneficio para nosotros, bueno, se está... Eh, parece que vamos a ganar porque nunca se gana pero siempre hay represión, siempre hay hostigamiento, siempre hay amenazas ¿no? a quien esté a quien esté como defensoras y defensores siempre estamos siendo amenazados siempre estamos siendo hostigados y luego no solamente es la, son las empresas ¿no? Son, no solo son la, las empresas, no solo son las este, es el gobierno sino también es el narcotráfico y en donde entra un proyecto siempre aumenta la violencia, siempre aumenta los feminicidios, siempre está esto de la trata de mujeres, de los órganos de... El, o sea, ahorita la guerra, también esta guerra contra el narcotráfico ha dejado muchos muertos y siempre está bien ligado a, a estas empresas ¿no? lo que nos ha pasado mucho, bueno eh, en la región por ejemplo es esto de que cada que hacemos una acción cada que se hace algo siempre llega el narco siempre llega el, el, el, narco, ¿no? o el que es pagado por las empresas para decirle bueno si le sigues o pues ya verás no o sea siempre es como este tipo de estigamientos ¿no? y de amenazas constantemente hacia la vida ¿no? hacia quienes nosotros estamos defendiendo no la, la, pues nuestras las, nuestros bienes naturales, nuestros territorios, ¿no? Entonces creo que la violencia siempre ha estado, ¿no? Y siempre va a estar y sí va a aumentar y aumenta siempre que, que hay este que hay empresas y sobre todo cuando ya hay mucha más presión hacia que ya tienen que construir estos proyectos, ¿no? Estos megaproyectos porque si tardan pues pierden dinero, ¿no? no les conviene entonces creo que no sé, constantemente estamos en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 ha aumentado mucho los feminicidios no sé si se ha escuchado por acá pero eh, compañeras, compañeras que, que han levantado la voz y que se organizan también para pues ser parte de, de todo este proceso organizativo no digo como CMI, hablo que hay otros brotes organizativos y que uno es de las mujeres pues, ¿verdad? que se está manifestando ya últimamente y bueno han aumentado los feminicidios han aumentado las desapariciones, no sé si se dieron cuenta que desaparecieron 12 yaquis, ¿verdad? y que no se sabe hasta la fecha dónde están, y que justamente es donde está un gasoducto allá en, en Sonora, este y, y que están resistiendo ellos, pues, ¿verdad? que están en contra de que se construya, entonces curiosamente van a, a bajar lo que iban a ocupar para una fiesta y ya no regresaron, y hasta la fecha no se sabe, según ¿No? Entonces, eso, como les decía, está pasando en todo el territorio, en todos los pueblos donde hay oposición. Entonces, lo que quieren es como avisar, tranquilícense, dejen que, que trabajen los, estos megaproyectos. Y ustedes los queremos quietecitos y solamente en los museos. <risa> Ahí sí nos quieren ver, pues, eh, quieren tener a los indígenas en museos no activos, no peleando sus tierras, no hablando, ¿verdad? Entonces, este, pues sí hay, hay bastante represión y más cuando hay organización es como, este, un mensaje clarito de que nos aplaquemos, ¿no? <risa> En cuanto a la educación, es eh, donde podéis pues, un poco ir dirigiendo concienciando a los niños que, que en los distintos pueblos, cómo se organiza, de dónde vienen los maestros, cómo va a ser Creo que esto va de la mano con lo que ya estábamos diciendo, que cada lugar se organiza de diferentes formas y tienen sus propios procesos de autonomía, de autogestión, de, de la educación, ¿no? O sea, es que creo que siempre eh, los niños o, siempre están, ¿no? inclusive en las asambleas, entonces, este, pues ahí poco a poco los niños también van de alguna forma aprendiendo, eh, porque pues no tenemos como toda esta capacidad que ya tienen, que años de, de, de, de trabajo que tienen nuestras hermanas y hermanos zapatistas ¿no? nosotros somos comunidades que estamos en, en pues en, la, en el país no fuera, como, no sé cómo decirlo así, este entonces pues muchas de nuestras comunidades pues están van a, a, a la escuela o, o la educación, así es un, es un tema también muy, muy complicado porque también de alguna forma a veces es de prestigio, ¿no? no de prestigio, sino de... este pues, eh, pues no todos tienen acceso, ¿no? O sea, la educación deberíamos todos tener acceso, pero no todos tenemos, ¿no? Por muchos temas. Entonces creo que como, nos, como comunidades que estamos resistiendo, también empezamos a tener nuestros propios procesos de, también de educación y de aprendizaje, pero de otras formas, ¿no? No tanto como la... Como la escuela o, o como hacer un, un lugar, sino desde otros procesos como talleres o este, capacitaciones, no sé, y, y este, como muy, muy, tal vez no tan grandes o muy pequeñas, no sé, pero bueno, así vamos empezando, creo. Este, pero cada una tiene también, todos somos diferentes y todos tenemos desde nuestras capacidades ¿no? de cómo poder hacer este trabajo de educación, de la salud, ¿no? de. De, pues de muchas cosas sí es que hay una educación oficial una educación que se planea desde el gobierno y que esta no responde a las comunidades ¿no? al contrario va lesionando su lengua les, les mandan maestros de fuera que no hablan la lengua y entonces los niños eh, los castigan, los mismos maestros dicen, pues si no me hablas en español, me tienes que dar un peso, por ejemplo. Y sí se da en las comunidades, pues. Y entonces es una manera también de ir acabando con la lengua. ¿verdad? Y entonces si se acaba la lengua, pues se va acabando la comunidad. ¿verdad? Entonces no hay algo así, por eso les digo que, que los pueblos han sido olvidados, abandonados si sí quieren sus riquezas, pero no hay algo que, que realmente fortalezca una comunidad. Este, entonces, por eso se tiene que pensar una educación desde dentro. ¿verdad? Y es lo que están haciendo cuando este, decimos, vamos a reconstituirnos como pueblos integrales que somos, pues está pensando en la educación, en la salud, en, en todo lo que tenga que ver al interior de las comunidades pues retomarlo, dicen, si, si el Estado no o no hay interés por parte de él, nosotros lo tenemos que diseñar, ¿verdad? Entonces, por eso, cuando planteábamos de una forma organizativa diferente, pues es pensar en todo eso, <risa> pensar en que tenemos, si son maestros, pensar cómo vamos a, a diseñar planes y programas de educación que vaya fortaleciendo una comunidad, pues, ¿verdad?, o una ciudad, un barrio, ¿verdad? porque la educación cada vez la están diseñando para crear jóvenes que no piensen y que solamente les avalen sus proyectos de destrucción, ¿verdad? y donde les hacen creer que, que el desarrollo está bien y que el que tenga más preparación va a tener mejor trabajo y que ese es el que vale más y en las comunidades no. ¿verdad? En las comunidades hay valores que se tienen y que queremos que se sigan conservando. El respeto, este, la armonía, la colectividad, ¿no? y es lo que están lesionando. ¿no? Entonces por eso pensamos como comunidades tenemos que hacer algo, nosotros. Si no hay interés por parte del gobierno... Si sus planes son con el fin de irnos acabando, pues entonces nos toca a nosotros y nosotras diseñar otras formas desde dentro. Algo para ir fortaleciendo de tal manera de ir garantizando vida para los que vienen atrás. ¿verdad? Entonces, este, pues esa es la idea. Nos falta mucho. <risa> Vamos despacio y luego que con los golpes que nos van dando. Pero a pesar de eso... Las comunidades que están puestas, pues dicen, vamos a resistir hasta donde sea posible para que los demás tengan vida y, y, y sigan existiendo esas tierras, esos bosques, esas aguas, porque eso es para nosotros nuestra vida, nuestra existencia, ¿verdad? ¿Y, ¿Y hay, ¿hay posibilidad de, de, de ir a la universidad? Bueno, imagino que poco, poca gente, puede pocos jóvenes pueden acceder a la universidad de, de, de, de, de, de, con muchos sacrificios pero sí, sí. muy pocos jóvenes <risa> pueden ir no regresar a la comunidad generalmente o... no sé es que son es es que es muy eh, pues es <risa> que depende no a veces sí a veces no el acceso a la educación sí es un hecho a veces que no todos tenemos ese acceso y que eh, ni siquiera luego se tiene hasta no se llega hasta la primaria no o hasta la secundaria tal vez a lo máximo porque pues no es una situación de que uno que se crea que se va a poder este, seguir estudiando o la vida no es como de que pues para qué te va a servir, no ya hay otras cosas más es otro tiempo, en las comunidades es diferente y como, como dice este, me ha dicho y no, no no está para, no es para los, las comunidades indígenas la educación no es para las comunidades indígenas no hay muchas cosas que enseñan que ni siquiera a, un, a, a uno que perdón, para un proceso que no importante porque no este, no, o sea, mucho de lo que vemos en, en los primeros años de vida es este por la historia de aquí ¿no? la historia de Europa entonces este o historia que ni siquiera no es, o sea, es muy manipulada ¿no? entonces creo que eh, quienes llegan a lograr pues también a veces no quieren regresar no no sé es, como que ya tienes otro estatus pues, ser ¿no? es diferente es todo una, una ideología muy muy fuerte que está, ¿no? el, el, el ya no ser indígena o no ser de pueblo, no sé, es como que se ha encargado mucho también la escuela, ¿no? De, de decir eso. El ser bueno, nosotras nos tenemos que ir, pero quería agradecerles muchísimo por que estéis aquí, me parece un lujo poder estar aquí y escucharlas, y solo deciros eso, que muchísimas gracias y que que es un placer, un gusto y que me mueve muchísimo y que ya me gustaría que pudiera ver más estos encuentros y que bueno, que, que me ha removido mucho por dentro y bueno, a seguir, sin duda. Gracias. No, pues gracias. Gracias. gracias a usted. Sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Creo que quería una pregunta. ¿no? Bueno, sí. Es que, porque os has escuchado y la verdad que hay tanto trabajo por delante y, y tanta tarea, y además en un país tan grande como México. Pero sí que me ha llamado un poco la atención la identificación con el ámbito nacional mexicano. Eh, eh, no, no sé si prevéis o tenéis idea, igual también, de, de, de, de tener relaciones con otros con otras zonas, como por ejemplo los más eh, pueblos originarios de Guatemala o, o de Estados Unidos, que seguramente tienen, de hecho, tienen muchas problemáticas en común. Me imagino que el tema de México es, porque es una cuestión práctica, ¿verdad? vivimos en estado de nación, pero sí que me parece un poco chocante esa identificación con, con el concepto nacional mexicano. Y entonces, bueno, la pregunta era esto, si, si tenéis relación con sobre todo igual con el tema del Tremaya haya mucha relación sí. con o, o pueda afectar o tenga muchas situaciones muy comunes con, con pueblos originarios guatemaltecos eh, eh, y bueno no, no sé si por ejemplo en, en el sur de Estados Unidos también puede haber problemáticas comunes que igual yo he visto que en el mapa había en Baja California también no sé, de zonas pues sí, claro las fronteras son hechas ¿no? por, por quienes enseñaron el, el territorio, sí. es que antes perdón este, <risa> <risa> oiga, te lo doy es que ya me gustó el micrófono <risa> es que este, inicialmente los pueblos no tenían fronteras ¿verdad? las fronteras a alguien se le ocurrió que era una mejor manera de poder controlar a, <risa> a las poblaciones y entonces por eso hay pueblos en México que por ejemplo los habitari están en tres estados ¿verdad? Jalisco Nayarit Zacatecas pero ellos se siguen considerando nosotros somos pueblo ¿verdad? aunque estamos divididos territorialmente pero somos pueblo ¿verdad? entonces este pues los pueblos así son y y, y este y por eso decimos, esos estaban antes de que existieran esas fronteras y, y tuvieron un acercamiento, ¿verdad? Entonces, ahora sí, perdón. <risa>